Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión los dos juntitos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar porque el suspiro será por mí. Porque el vacío la hará sufrir, me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar, cuando tenga ganas de dormir y acariciar A mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía.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 vai que sí.